Hola, Meceres. Hola, Gordon. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, Meceres, tu último vídeo ha sido un éxito, éxito total. Y la gente ha querido saber más de ti y saber más de, de tus experiencias en la vida. Entonces, vamos a hacer una serie de vídeos, ¿vale? Muy bien. Eh, y te voy a hacer unas preguntas y luego que hables tú, ¿no? Entonces, Meceres, ¿cómo era...? Eh, criarte en un, un pueblo hace. no sé, hace 60 años. Pues hace, sí, hace 60 años. Pues mira, Gordon, era muy bonito. Era muy bonito porque la verdad que nosotros vivíamos en una casa de alquiler eh, en la cual eh, alrededor, a día de hoy ya no existe, pero alrededor pues había almendros, había campo, mis padres tenían gallinas criábamos cerdos, y la verdad que era, era muy bonito, muy bonito. Yo tengo un recuerdo de, de aquello que, que, mira, se me olvidan otras cosas, pero en aquella época fue preciosa, muy bonita. Luego teníamos, teníamos dos almendros cerca de mi casa, muy cerquita de la casa donde vivíamos, Gordon, uh -huh. y mi padre, que era muy, un hombre muy mañoso, muy mañoso, nos hizo un columpio uh -huh. con una rueda de, de camión, o no sé de qué sería la rueda, una rueda de coche, de camión, uh -huh. y unas cuerdas gordas, y nos hizo un columpio, y nosotros en verano, Gordon, nos columpiábamos allí. Mi padre se echaba a dormir debajo de, del almendro, y sus hijas, mi hermana y yo, porque mi hermano aún no había nacido, pues... Nos tirábamos ahí por la tarde, pues en el columpio, meciéndonos. La verdad es que tengo un recuerdo maravilloso. Qué bien. Una pregunta sobre. Estaba pensando en, en esa época. Es que tú me sacas cuánto, cuántos años? Siete. Sí, siete años. Entonces, Aproximadamente siete años. Hemos experimentado más o menos ¿sabes? La, la misma. Pero, ¿cómo era la escuela? Pues mira, la escuela en un principio era no era mixta. A día uh -huh. de hoy, ya vas a un colegio y hay chicas y chicos. Cuando yo iba a la escuela, había las, las aulas de chicas uh -huh. y luego las aulas para chicos. No nos, no nos juntaban. Uh -huh. Hasta ya yo ya tenía, cuando ya empezaron a juntarnos, yo ya tenía pues unos 12, 13 un poquito antes de salir, de dejar yo el colegio, que yo lo dejé con 13 años, el uh -huh. colegio. Uh -huh. Antes de tiempo, por el trabajo. Pero un poquito antes, yo creo que ya empezaron a, a juntarnos, las uh -huh. chicas y los chicos. Uh -huh. Pero en un principio eran chicas por un lado y chicos por otro. Vale. Y otra, otra cosa sobre eso. Cuando yo era niño, los profes podían eh, sí. pegarnos, sí, ¿sabes? Sí. Con sí. cualquier cosa, sí. ¿no? sí. ¿Cómo era...? Mira, te voy a contar una anécdota. Estando ya en la clase, ya la última que hacemos, bueno, no la última porque yo me salí un, un poco antes, pero bueno, sí, con 13 años y pico, pues claro, con esa edad nosotros queríamos jugar. Estudiábamos, pero, pero jugábamos, nos divertíamos mucho. Y entonces eh, nos castigó la profesora porque habíamos hecho... No me acuerdo, algo que no... Y nos castigó la profesora. Y la profesora, Gordon, pues ¿qué hizo? Al mediodía se fue a su casa a comer. Y nos dejó castigadas a cinco o seis chicas en, en la clase. Y nosotros dijimos, anda, como que nos vamos a poner ahora a estudiar. Ahora nos ponemos a jugar a pases de modelos. Uh -huh. Y nos pusimos a jugar a pases de modelos. Una se bajaba la hombrera, la otra la otra la hombrera, una se subía la faldita... Total, que estábamos pasándolo genial cuando se presentó la profesora. Uh. Y nos pilló, vamos, en tu apogeo. En y entonces nos dijo, colocaros ahí. Porque antes los profesores pegaban. Colocaros ahí. Y yo dije, pues yo me voy a poner la última, porque cuando ya llegue a mí, ya está cansada. Ya está cansada. <risa> me puse la última y empezó por mí. ¡Oh, no! Me arreó una guanta en todo el oído, Gordon. Oh, ¿con, la, ¿Con la mano? Con la mano. Súper peligroso eso. Sí, eh. sí, en todo el oído que me dejó el oído. Sí. Empezó por mí, o sea, yo pensé que iba a empezar por, por la otra y empezó por, sí. empezó conmigo. Sí. Es que así se puede romper el, sí. el tímpano, ¿no? Sí, sí, sí. Con, con y una, también, una no sé si tú, Gordon, tenías en tu. Cuando ibas a clase, tus profesores tenían varas. ¿Sabes lo que es una vara? Sí, si no tenían varas era una regla, Sí. la regla Ajá. de... Entonces tenían varas, y con las varas nos decían que pusiéramos las manos así ah. uh, Sí. Y te, y te sacudían. Pero aquí te pegaban. Ahí te aquí. pegaban, sí. O la, que... mano, o la mano abierta, sí. o te castigaban con los libros, eh, ah. eh, castigada la pared, mirando a la pared, uh -huh. y con libros en las manos. ¿Pero qué pasó? Que a mí, a mí me pegó una vez, me pegaron esa única vez Ajá. pero claro, yo tenía una madre que mi, a mi madre, no, mi madre no consentía eso, Gordon. No. Entonces no. Entonces fue a hablar con la profesora y le dijo lo que le tuvo que decir y ya jamás nos, ¿sabes? sí, sí pero, pero sí pegaban, sí. Sí, sí. Es que mi amigo David, ¿te acuerdas de David? David, sí. Pues él tenía los dedos torcidos. Si sí. decía que le pegaban porque era zurdo. Sí. Y tenía que escribir con la mano derecha. Sí. Y si no, cuando lo, lo pillaban escribiendo con la mano pues le, le daban. Y tenían los dedos así como Sí, sí, como si tuviera artrosis o... Sí, tuviera... es que le, le decía que le, le pegaban, sí, sí, así. Sí, nos pegaban así. Sí, Bueno, entonces, en Inglaterra, más común pegar con la mano abierta. Sí, abierta pero, o así. Pero, pero eso, qué, qué, sí. qué brutal, ¿no?